Hola qué tal gente de YouTube, estamos de vuelta Así como lo dice el título Y como ven, estamos en Minecraft de PC Te estoy viviendo con un aldeano alquilado De hecho me cobra pan, me dice Epa, tú no puedes vivir aquí gratis Yo fabrico mis propias opciones Mientras me hago mi casa, todo fino Este video es más que todo para eso Pues para decir, oye mira, llame, llame. Para decirle a usted que ya estoy de vuelta y creo que ya por mucho tiempo, bastante tiempo... Me había ido porque me había quedado sin PC, prácticamente. Pero esta PC sigue sin ser mía. O sea, esto no es mío. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Por ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué hace esos sonidos raros? Hay una maldición china que dice... Baja, baja, baja. Conocer. El... ¡What? ¡Oh! Pan con queso. Pan con queso. Pan con... Pero ve, ve, ve. Conoce el mundo. El mundo exterior. Anda. Bueno, para finalizar. Porque este video no va a ser tan largo. Este como una noticia. Estoy de vuelta, señores. La PC no es mía. Me dieron la autorización. De poder hacer contenido con ella. Así que vamos a estar mucho rato acá. Ya, este es mi mundo personal. Pero no sé si ustedes quieren que le. Traiga mis aventuras en este mundo que la verdad yo me divierto bastante. ¡Uy, la madre! <ríe> yo me. No, aldeano, mira. Este. La casa. Eh, creo que se dañó. <ríe> y ya la casa quedó más fea, ahora me vas a cobrar menos. Y el piglin ahí está de testigo, o sea, mira. Yo, yo no hice nada Y bueno, eso señores Estamos de vuelta Si quieren que les traiga aventuras en este oh, No, chabón, mi piso, chavo, ¿Por qué con mi piso? ¿Ah? El Pigly me está cantando en la pata del oído, amigo Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Tengo que optimizar más el Minecraft porque Me está yendo a 50, 60 y, Pero eh, yo solamente venía a decirles que estoy de vuelta Van no a volver los remixes, van no a volver muchas cosas de todo, podcast y muchas cosas que tenía paradas Porque no tenía computadora y porque la computadora que tenía era muy muy mala Y ahora esta es decente y se pueden hacer cositas Y bueno, nos vemos desde mañana en un próximo video Bueno, si es que el internet, la luz y todo eso me deja cheito con, con, con con queso, pan con queso, pan con queso, pan con queso, yo lo que quiero es eso, quiero un beso de pan con queso, pan con queso.